¿Qué es el interés? Para responder esta pregunta, suponga que recibirá una herencia de 10 millones de dólares y le permitan elegir el momento en el que el dinero estará en su cuenta. ¿Cuál elegiría y por qué? Puede elegir recibir el dinero hoy, mañana, en un mes, en un año o en 10 años. Igual, en cada momento recibe los mismos 10 millones de dólares. ¿Qué preferiría? Muy seguramente la mayoría prefirieron hoy o, a más tardar, mañana, siempre la fecha más próxima. ¿Pero por qué? ¿Acaso el dinero tiene valor en el tiempo? Pues bien, así es. Y por ello, no es lo mismo recibir un capital hoy a recibirlo en otro momento del tiempo. Esto es así por las siguientes razones. La inflación, el riesgo y el costo de oportunidad. Nuestro poder adquisitivo varía debido al incremento general de precios de la canasta familiar. En otras palabras, cada vez se puede comprar menos aunque se posea la misma cantidad de dinero. Por supuesto, a mayor inflación en una economía, pues mayores serán las tasas de interés. El riesgo se define como la probabilidad de no generar la rentabilidad esperada y se compensa con tres primas acorde a cada componente de riesgo. La prima por riesgo de incumplimiento, la prima de liquidez y la prima por vencimiento. La primera busca compensar a los inversores por la posibilidad de que el prestatario no realice los pagos prometidos en las fechas y por la cantidad de dinero acordado. La prima por riesgo de liquidez busca compensar a los inversores porque al prestar el dinero tienen ahora es un título valor que puede ser difícil volverlo a convertir en efectivo en caso de que requieran capital con rapidez. Cuando se requiere dinero inmediato es posible que toque vender ese título por un valor menor a la rentabilidad que se esperaba. La prima por vencimiento busca compensar a los inversores por la sensibilidad en las tasas de interés a medida que se extiende el vencimiento del título de deuda. Por ejemplo, si me prestas dinero hoy para pagarte en tres meses, tendrás más tranquilidad a si me prestas dinero hoy para devolvértelo en 10 años. Esto, por supuesto, si confías en mi estabilidad actual. Más tranquilidad significa entonces menos riesgo y por ende menos tasa de interés. Menor tranquilidad para el prestamista significará entonces más tasa de interés. El otro componente importante de la tasa de interés es el costo de oportunidad, que se puede definir como la ganancia esperada por el inversionista. Mejor dicho, si se invierte un millón hoy en un proyecto que nos genera un 20% de rentabilidad anual, se obtendrá 1.200.000. Así que perdería la diferencia de 200.000 pesos si aceptamos recibir solo un millón de pesos pasados los 12 meses. Ahora bien, como los bonos del Tesoro son identificados como la máxima tasa de interés que cualquier inversionista puede ganar al menor riesgo posible, entonces es común que esa base en el costo de oportunidad se defina por la tasa libre de riesgo real de la economía. Concluyendo entonces, como el valor del dinero cambia con el tiempo, cuando se invierte es necesario generar una rentabilidad mínima que cubra las razones expuestas y que se llama tasa de interés. Ahora bien, es común que se usen otros términos para hablar de la misma tasa de interés, tales como rendimiento requerido, porque puede llegar a ser la rentabilidad mínima que un inversor debe recibir para aceptar una inversión con X riesgo. Tasa de descuento, porque para ubicar flujos de efectivo del futuro a un momento presente, usamos una función de descuento. Costo de oportunidad, porque sería el valor al que un inversionista renunciaría si elige otro curso de acción en particular. Y en algunos mercados, como el mercado de bonos, a la tasa de interés se le denomina rendimiento al vencimiento. Así que, bueno hay que aprender las diferentes formas como esa misma taza puede ser llamada.